Hoy, 26 de octubre, estamos llamados a la movilización y a la huelga educativa. a luchar contra los recortes, venga de donde vengan. Unidad de luchas, Distintos colectivos, cada uno donde pertenezcamos, pero buscando eh, el bien común. Para que en futuras huelgas y movilizaciones tengamos la capacidad de inundar las calles de Córdoba unidos y organizadas para que el día que decidamos desobedecer de al 11 seamos tantas que no nos puedan parar, que no nos puedan parar, que no tengamos que esperar a que ningún pacto de ningún gobierno de turno decida hacer pactos de Estado y milongas varias y engañarnos, sino que seamos nosotros los que impongamos la voluntad popular, la voluntad de la comunidad educativa. ¿Cuál es? el sistema educativo que los estudiantes y las estudiantes, que los padres y las madres y el profesorado queremos, que somos los que estamos allí todos los días y sabemos cuál es la problemática. Y tenemos que ser capaces de generar toda esa fuerza, porque nuestra lucha es justa y nuestra fuerza, si nos unimos y nos coordinamos, es infinita. Lo único que tenemos que ser capaces de hacer es de tomar conciencia de esa fuerza que tenemos. Las organizaciones convocantes de la manifestación de esta mañana por una educación pública y de calidad comunicamos que está discurrido con la mayor normalidad, terminando en la puerta de la subdelegación de gobierno como estaba previsto. Allí estudiantes, familias y profesorados han expresado su rechazo al 11, al 3 más 2 y a los recortes generalizados en la educación pública, sin distinción de dónde vengan. Aunque no hemos sido partícipes de la decisión de un grupo de personas que han realizado otro recorrido para manifestarse, Consideramos que esta decisión es totalmente legítima y denunciamos y mostramos nuestra repulsa por la violencia policial y represión desproporcionada que se ha ejercido contra ella.